Paz es que me el vestido que trae hasta a mí Paz que de tu presencia Tercer Domingo de Adviento del Evangelio según San Mateo Capítulo 11, versículo de 2 al 11 en aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó a preguntar por medio de dos discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se siente defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios... ¿A qué fueron pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo les aseguro y a uno que es todavía más que profeta Porque de él está escrito aquí que yo envío a mi mensajero Para que vaya delante de ti y te prepare el camino Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer Ninguno más grande que Juan el Bautista Sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos Es todavía más grande que él Palabra del Señor Gloria, Gloria a, ti, a ti Señor, Señor Jesús. Jesús ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En la pregunta que desde la cárcel por medio de los de sus mensajeros hace Juan Y quizás la pregunta que nosotros hoy haríamos a Jesús ¿Debemos esperar a otro? Para muchos no parece responder a los esquemas de Mesías que tenían sobre él pero Jesús no responde directamente a la pregunta, sino que remite a sus obras y a la escritura. Ahí está la historia de, de todos conocidas. Él cura al pueblo de sus heridas, enfermedades y carencias. Le da vida y anuncia la buena nueva a los pobres. La respuesta de Jesús orienta al bautista y a todos los oyentes. Es respuesta a los oráculos de los profetas. Pero no todos están de acuerdo con este, su estilo de vida ni con su forma del mesianismo. De ahí que el mismo Jesús tenga que proclamar «Dichoso aquel que no se siente defraudado por mí». No todos aceptan las enseñanzas de Jesús que Jesús ofrece y su forma de actuar. Quizás nosotros nos sintamos defraudados por Él y estemos esperando otro. Cada año llega el Adviento y la Navidad. Sin embargo, dejamos para otra oportunidad el abrir el corazón y manifestar con señales que el Mesías ha llegado. En este mundo absurdo se requieren cristianos que anuncien que es posible construir la nueva humanidad, que a pesar de todas las contradicciones, es posible construir el reino de Dios. El profeta Isaías exhorta que hay que fortalecer las manos cansadas, animar los corazones vacilantes. Adviento es tiempo de las señales verdaderas de conversión, de amor y de fraternidad. ¿Cómo estamos construyendo este mundo que gime en busca de salvación? ¿Hemos cerrado nuestros oídos a los dolores, al sufrimiento y la injusticia? ¿Qué señales estamos dando de una buena noticia? Que el Señor los bendiga.